Hola amigo amigo, bienvenido de nuevo a Historia de los valores de éxito Hoy vamos a hablar concretamente de una persona, un personaje mmm, leyenda, yo creo que ya literalmente se puede decir de él que es leyenda, estuvo a cargo y a los mandos de una de las mejores y más grandiosas marcas de automóviles y de motocicletas, eh, estoy hablando de Soichiro Honda, estuvo 43 años a cargo de la empresa de, de Honda Motors Company Bien, de Soichiro no he visto ningún libro Seguramente habrá algún autobiográfico, etc. Pero no he visto ningún libro que me llamara la atención Por lo tanto, he hecho una simbiosis entre su historia Y un libro que no puede faltar en tu librería Concretamente me refiero a Neuropymes Ahí lo verás bien Perfecto, así que vamos a hablar un poquito de Soichiro De los valores que hubo en él desde que comenzó a poner sus manos en, en piezas de vehículos, de coches Cómo pasó después a motocicletas con su primera motocicleta montada en una bicicleta La llamada A Hasta llegar a las motos como la Honda Goldwing que tenemos hoy en día Y hasta los niveles tan astronómicos de facturación ¿Te interesa? Pues vamos allá Soichiro Honda nació en 1906, el 17 de noviembre en Hamamatsu, en un pueblecito de una prefectura de Japón y murió el 5 de agosto de 1991 en Tokio. Soichiro Honda fue un auténtico líder desde que nació. Vivía con su padre, que era herrero, arreglaba bicicletas y a los 16 años ya se marchó de casa. A los 6 años como aprendiz de mecánico en un taller en Tokio, obsesionado por... Cualquier cosa que tuviera motor, se hizo un auténtico experto. En 1928, la reputación era exquisita. Se decía de él que cualquier cosa, cualquier coche, lo podía arreglar. Con partes de coches usadas, hizo su primer bólido. Y en 1936, tuvo un accidente de carreras y tuvo que dejar de correr. Después vino la Segunda Guerra Mundial, 1938, y se llevó todos los ahorros. Aunque sí logró rescatar 2.500 euros, que era pues, todo el dinero de todo el trabajo de toda su vida... Y abrió un pequeño negocio, un negocio relacionado precisamente con las motos, porque él tenía la obsesión de crear un transporte barato para sus congéneres, puesto que siempre se movían en su país en bicicleta. Así que sobre esa fecha, más o menos 1938, inició este negocio, Honda Motors Company, con pequeños motores de un, de un caballo de gasolina, insertados en bicicletas, pues conseguía un, esa pequeña potencia y sacó... Una bicicleta motorizada llamada, o ella llamaba la tipo A. Él soñaba con ser el número uno en el mundo dando vida a motocicletas. Era muy testaduro, era muy creativo, muy inconformista y muy pragmático. Y con el tiempo y mucho trabajo llegó a conseguir que efectivamente hoy en día se venden 13 millones de motocicletas al año. Honda no tiene no tiene nadie que le pueda llegar ni hacer sombra. De tal forma que ahora mismo, en cualquiera de las factorías de Honda, una moto completa de principio a fin se tarda en una sola hora. Más o menos hacen un promedio de 800 motos de media al día. Está claro que de este señor, Soichiro Honda, se pueden sacar diferentes valoraciones, pero sobre todo esos valores primordiales, ¿no? Creativo, inconformista, testaduro, pragmático y, y sobre todo tenía que salirse con la suya. Era su sueño y lo quería cumplir a toda costa. Se dice que ya rondando los setenta y tantos años se dijo a sí mismo que ya era momento de viajar y de y de vivir un poco la vida. Y efectivamente ya el 5 de agosto de 1991 en Tokio murió. Me imagino que con una fantástica sonrisa a los labios porque había conseguido que sus motos Honda y vehículos Honda en general porque hay motos, hay coches, hay motores de barco, de embarcaciones, sean el número uno en el mundo. En este caso no tengo constancia de que soy Chiro, haya escrito ningún libro, por eso he encontrado un libro que sí tiene muchísimo que ver con esos valores de pragmatismo, testablez, de creatividad, inconformismo. En definitiva, cómo llegar al público, cómo hacer que el público te compre hasta llegar a esos 13 millones de motocicletas al año. Neuropymes, aprenda a vender, fidelizar usando neuromarketing de José Ruiz Pardo es el libro que te recomiendo. Es un libro que está hecho para utilizar todo, todo, todo lo que el ser humano pueda ver, oír, escuchar e incluso oler. Con bueno, este libro pues serás capaz de implementar, de gestionar una pyme con una experiencia de compra como lo hacen las grandes corporaciones. Vamos a hablar un poquito del libro. Seguramente Soichiro Onda había aplicado todas las ideas que vas a encontrar en este libro que te propongo de neuropymes aprendiendo a, a vender y a fidelizar precisamente utilizando el neuromarketing sin saberlo porque realmente siempre se ha vendido con marketing a secas no y entonces era bastante poco fácil saber cómo era cada cliente, qué le gustaba a cada cliente digamos que se había olvidado o no se había tomado en cuenta la parte emocional sin embargo el neuromarketing es el resultado de la aplicación de técnicas de neurociencia fundamentalmente neurología y psicología al propio marketing por lo tanto, es una parte esencial de la neuroeconomía. Estoy convencidísimo que de lo que vas a ver en este libro, vas a poderle sacar muchas ideas que seguro, seguro, a simple vista, puedas observar en el resultado de la vida de Soichiro Honda y, naturalmente, del legado que ha dejado de la marca Honda. Por supuesto, el neuromarketing se puede aplicar a pymes naturalmente que sí paso a paso equiparando todo el marketing tradicional con las emociones podrás ver en diferentes ejemplos corporativos con códigos qr como te llevan directamente a un vídeo ejemplo naturalmente dentro de lo que es la personalidad corporativa y de formar lo que es el target pues también podrás ver que en las empresas se tiene muy en cuenta los valores de las mismas que es un valor emocional y humano cada día más tenido en cuenta por supuesto Podrás ver los elementos de la experiencia corporativa, como hemos dicho, el target, la personalidad corporativa, el color, el nombre, el símbolo, el logotipo, la extensión de la marca, el eslogan el logotipo, la identidad musical, la estancia corporativa, la presencia en Internet del equipo, la marca personal, la gestión de errores. En definitiva, toda la experiencia corporativa que te puedas imaginar aplicada naturalmente con la etiqueta de los nuevos valores del neuromarketing. Por lo tanto, se trata a la empresa de una óptica nueva, una óptica humana, a través de los cinco sentidos y de una forma muy práctica, incluida, por supuesto, la música, los olores, los aromas, las emociones, las distintas tonalidades de colores, de formas, de diseños... Todo ello conforma un neuromarketing vivo, que es lo que hace que tú seas capaz de llegar al consumidor final y, evidentemente, poderle vender más. Puesto que incluso muchísimas veces ya está él comprando antes de que tú le vendas, gracias al neuromarketing. Verás una diferenciación clara entre los diferentes colores, blanco, violeta, naranja, plateado, gris, en definitiva, cuál puede ser el mejor para tu empresa. Y sobre todo el, la dirección que quieres que lleve, no solamente por poner el color a, porque quede bonito, tenga un buen diseño, no, sino porque tenga un sentido. Por ejemplo, pues el violeta es el color del poder, de la teología. Es color de la mente, el de la pertenencia, de la sobriedad, de la sexualidad, de la penitencia. En definitiva, se hace un estudio de cada color. Se tratan diferentes ejemplos de diferentes empresas, como el caso McDonald's, Agatha Ruiz de la Prada, el caso Rodilla. Cómo elegir el nombre y acertar lo más posible: debe ser armónico, debe ser corto, debe ser intemporal, debe estar vinculado al target, debe ser coherente, etc. etc, etc. También es muy importante el símbolo de la marca y se habla, cómo puedes encontrar ese logotipo ideal, el, el símbolo, el logisímbolo, la marca, el logotipo, en definitiva, también guiado por ahí. También se menta naturalmente lo que son los derechos de autor, grandes casos de éxito del panorama español y extranjero desde los años 70 en adelante, los sodotipos o alomas que identifican la marca lógicamente, casos muy concretos en cuanto a los odotipos como la casa Mercedes Benz, que es una explicación muy concreta acerca de un modelo, por ejemplo, no te has preguntado nunca que cuando compras un coche de segunda mano y entras en él y dices, por Dios, si es que huele a nuevo y sabes que el coche a lo mejor tiene más de 100.000 kilómetros, ¿cómo han conseguido esto? ¿no? una de las técnicas muy fuertes del neuromarketing para efectivamente que tengas tú esa sensación, aunque sepas que no, que el coche es de segunda mano, pero ese olor a cuero nuevo, ese olor a, todavía te, te seduce más. Por lo tanto, pues también se habla de diferentes olores importantísimos. que El ser humano reconoce que incluso el cerebro ya los filtra antes de que los pienses. O sea, ya has comprado el elemento antes de, de, de intentar decidir. Por ejemplo, la lavanda, ¿no? Que evoca sensaciones y sentimientos parecidos a los que sugiere la vainilla en cuanto, bueno, pues lo puedes encontrar en colonias. La manzana, pues es... Oler una manzana es una sensación de amplitud, reconfortable. El limón, refrescante, el jazmín, optimismo, euforia, etc etcétera. En el caso de la música, como hay muchísimas empresas que utilizan diferentes tonos, diferentes volúmenes de música para acrecentar las ventas en sus establecimientos, ¿no? Hay ejemplos de, de este tipo de música corporativa en las tiendas de moda lo ves a diario, por supuesto. Pues es muy efectivo porque evoca emociones. El diseño de la marca, los posicionamientos, los colores, las formas también son una forma de seducir para que entres, te quedes en un establecimiento, estés a gusto e incluso eh, hagas, lógicamente, más compras de lo habitual. En el caso de diferentes empresas, de haber empezado con, con local, ...y haber continuado de forma totalmente a través de la red, a través de Internet... ...y haberse expandido como lo han hecho, por qué lo han hecho, que han utilizado... ...en definitiva, pues la importancia de lo que es la página web. Naturalmente la importancia de los comerciales, la importancia de las personas a la hora de vender... ...es también crucial en este sentido, que se irá actualizando cada vez más. Cada vez tiene más importancia y cada vez no solo se valora al individuo como lo que, lo que es, como comercial como productor, digamos, ¿no? Sino que también en cuanto a las formas y la importancia de la persona en sí, como contribuyente del crecimiento de la empresa. Por lo tanto, se olvida ya el clásico vendedor de enciclopedias de, de hace años y ya se empieza normalmente a ver desde otra perspectiva, ¿no? Antes la palabra vendedor, pues, era como huye de él porque te va a vender algo, te va a engañar. Y sin embargo, ahora, pues, ...se va adjudicando la idea de vendedor a servir, a ayudar, a sumar, a dar un servicio realmente importante a la sociedad. La importancia de las redes sociales, la importancia de la marca personal... Por lo tanto, pasamos ya a lo que son claves para gestionar la marca personal. Desde quién quiero ser, las herramientas que se puede utilizar, los análisis del personal, cómo se cuida la imagen... En fin, en definitiva, ya se hace en mayor detenimiento. Y finalmente, pues se pasa a lo que es a la segunda parte del libro, donde la que se habla acerca del plan de la experiencia corporativa, partiendo de un DAFO, y bueno, donde se dan soluciones muy puntuales para que puedas dirigir mejor tu empresa. Poniendo de ejemplo entre otras empresas, pues, eh, la archiconocida Apple. Por lo tanto, serás capaz de crear, implantar y gestionar, evidentemente, una PyME con la experiencia de compra como lo hacen las grandes corporaciones. Y eso es algo que hace ni siquiera en 15 años se podía mirar. El neuromarketing está aquí, las neuropymes están aquí y José Luis Pardo en este, en este ejercicio, en este libro, nos lo pone muy fácil y muy cercano. Por lo tanto, por eso yo te lo recomiendo. A mí me abrió mucho los ojos en muchos sentidos y además es con un lenguaje muy coloquial, muy práctico y no hay... Mmm, nada que sobre, está lo justo y, y está lo correcto. Y además tienes, como te comento, códigos QR, te llevan a vídeos de YouTube explicativos. Por lo tanto, este libro te lo recomiendo sí o sí. Pues nada, amiga, amigo, espero que te haya gustado eh, la reflexión de hoy, los valores de hoy y además el libro que te he propuesto hoy. Acuérdate de suscribirte a este canal para permanecer actualizado día a día. Y nada más, un abrazo y hasta la siguiente.